Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo el lance de un monstruoso búfalo de agua de 176 puntos abatido en el bosque muerto en la reserva de Parque Fernando. Y sin más preámbulo, comenzamos. Nos encontramos en el lago del bosque muerto. Vamos a mirar por las orillas a ver si vemos búfalo de agua, que ahora es la hora según el mapa y el hábitat que están viviendo. Vamos a ver, mira, ahí vemos un animal correcu, unos cuernos grandes. Yo creo que era un nivel 8, un nivel 9... A ver, no, no me deja, no me deja. Vemos, hay otros animales. A ver... Tenemos un nivel 4. Pero yo, yo quiero de los cuernos grandes. Mira, ahí vemos que van los animales. Otro hay. Otro nivel 4 van huyendo, no sé si se conoce que me han, que me han olido porque no no me he echado repelente o se me ha gastado, si me había echado pero se me había gastado no me he cuenta vamos a ver, una hembra, ahí vemos los cuernos grandes, ahí vemos los cuernos grandes, un legendario, un legendario, vamos a ver, apuntamos y sí. disparamos, disparamos dos tiros, yo creo que sí le he dado al menos uno de ellos y vamos a, a recogerlo vaya me he equivocado he cogido 308 quería coger los los prismáticos y ahora vamos a, a bordear todo toda la orilla para recoger a nuestro nuestro animal si sí, vemos vemos que ha caído vemos que ya está muerto hemos visto la presión energética, así que nos vamos a dar una carrerita nos está reuniendo perrete, tiene que haber algún puma cerca, pero bueno, no, no, no nos importa ahora el puma, lo que queremos es el, el búfalo de agua, hay, hay que tener cuidado porque también son, son peligrosos cuando nos invisten, invisto embisten con una fuerza terrible. Pues nada, seguimos corriendo aquí por toda la orilla nos vamos a pegar una buena una buena carrera porque de unos 150, 160 o 180 metros que podía haber de, de orilla a orilla aquí vamos a, a tener que hacer por lo menos casi un kilómetro corriendo escuchamos una llamada de advertencia pero no la vamos a hacer caso nos vamos a centrar en recoger a nuestro búfalo de agua y ya llegamos aquí que podemos dar la vuelta hincarnos en el agua y, y que nos derribe porque hay veces que uno intenta cruzar por un sitio que cree que el agua es poco profunda pasa rápido y lo que ocurre es que te aguas eres derribado por el agua así que estamos ya casi llegando yo creo que si vamos a sacar al jefe todavía nos queda todavía nos queda un rato veis como poner las pulsaciones le decimos a perrete que venga Ahí tenemos marcado un bebedero, también otro bebedero de, de búfalos y creo que de, de ciervo mulo. Madre mía, cómo se nos ponen las pulsaciones. Si tuvimos que hacer un disparo ahora, fallaríamos, fijo. Llamamos a Terrete para que se venga con nosotros. Seguimos corriendo. Nos queda todavía un, un, un tozo. Yo creo que estábamos más cerca. Voy a mirar a ver si... mira, Ahí, ahí van todos huyendo me han escuchado no con el 308 no puedo disparar eh, desde luego ahora sí con el 300 a ver si vemos más es una hembra hay una buena manada ahí eh. no vemos ningún animal me han un nivel 6 que es lo más grande que he visto creo que había nuestro con no grande grandes sería un nivel 7 pero bueno no, no tenemos tiro así que nos vamos a a centrar en en recoger ese animal, recargamos por si acaso tuviéramos que, que defendernos vaya por aquí no podemos pasar, escuchamos la llamada de advertencia, como vamos corriendo estamos haciendo un ruido terrible ya veis el, el nivel de ruido como no, no, no, se nos marca el rojo ya estamos llegando a, a la zona donde dimos el impacto vemos allá la presión energética vemos el bebedero y no andará muy muy lejos el animal vamos a donde estemos un poquito más cerca le diremos a Perrete que no lo busque si no lo encontramos antes Me estoy enfocando solamente a la carrera ya, ya vemos vamos a decir que lo busque pero ya vemos ahí el, el animal con su contorno amarillo puesto que hemos, hemos marcado otros animales entonces nos ha desaparecido el contorno cian ya Perrete está allí ya vamos despacito, que se nos cambien la, las pulsaciones. Otra ya la última. Venga, parrote, siéntate que vamos a hacer una foto para la portada del vídeo. Independientemente de si es troll, no es troll, o si hemos fallado el lance. Vamos a ver, yo creo que por aquí... Sí, yo creo que eso es una, una buena foto para la portada. Disparamos. Y ahora vamos a, a recoger nuestro animal vamos a ver, un diamante 176 puntos, le hemos dado en el pulmón y en la vetra, madre mía qué cuerna yo creo que es el segundo diamante de búfalo de agua más grande que he visto el primero de nuestro compañero Zuntietruido os recomiendo que visite su canal que tiene unos, unos vídeos muy interesantes pero 176 puntos es una pasada, peso máximo una puntuación altísima ¿Veis qué cuerna tiene? ¡Madre mía! Casi un metro de, de longitud cada una. Pues bueno, ya está desecado. Vamos a poner el mapa para que veáis dónde ha sido. ¿Veis todos los bebederos que tenemos aquí? ¿No lo veis? Los bebederos de, de búfalo. En el bosque muerto no han cambiado. Y os recomiendo que, que visitéis esta zona porque los cambios que han hecho me gustan. Ahora podemos encontrar más animales... Y el reseteo de los hábitats yo creo que es algo positivo Pues nada, nos iremos al pabellón de trofeos a colocar esta bestia Ya estamos en el pabellón de trofeos Nos vamos a localizar un, un soporte que nos valga Ya ponemos el modo de edición Yo creo que aquí lo, lo vamos a poner Cogemos y colocamos nuestra bestia para madre mía que cuerno pues tiene vamos a buscarle una pose bonita que nos mira hacia nosotros a ver no a ver cámbiate ponte de pie así ah, así así me gusta y le vamos a, a sacar una foto desde luego pues un, un animal precioso ya está la foto hecha ahora le damos al botón de investigación y vemos ahí la fecha que hemos cazado hoy 11 de marzo y 176